...vuelven una de las fiestas patronales más importantes... ...en la comarca de Molina, de Aragón y el Alto Tajo... ...cuatro años ha sido su ausencia... ...para que la localidad de Valhermoso... ...vuelva a sus fueros... ...¿qué significado tiene estas fiestas de verano para ustedes? Pues para nosotros los mayores es todo sentimiento... ...yo estas fiestas las estuve con la gente mayor... ...que se nos fue... ...y se las dedico a ellas... ...pero sobre todo se las dedico... ...a los que van a venir detrás de mí... Yo las fiestas ya de mi pueblo las tengo muy hechas, las disfruto muchísimo, pero quiero que mis, niet mis sobrinos, mis nietos, las disfruten igual que yo. Y por eso estamos aquí. Hay mucha gente que ha venido hoy desde su puesto de trabajo y mañana tiene que volver a trabajar porque es puro sentimiento, no es otro motivo de venir hasta fiestas. ¿Cuánto duran las fiestas? ¿Cuántos días tienen ustedes de festividad aquí en, la, en el pueblo? Tenemos dos días de fiesta de conjunto y después me parece que hacen... La asociación hace el viernes eh, guiñote, unos concursos para, para los niños también hacen y después el sábado tenemos una cena de demanda. Todos lo saca la asociación, que el ayuntamiento no pone nada y como siempre ha sido eh, de generación en generación, ha sido así, salvo tres años que llevamos sin fiestas. Estamos ahora mismo con el bajista de Alta Versión. Eso es. ¿Cómo va la gira este verano? Pues la verdad es que va bastante bien, estamos muy contentos. Es la gira más larga que tenemos, más, más, con más cantidad de conciertos de momento y la verdad es que estamos bastante felices. Además tenemos bastante conciertos por aquí, por la zona de Guadalajara, por la zona de cabecía y todo muy bien, muy felices.